No, para nada, pero lo estoy buscando bueno, ahora, ahora no. Juliana O'Neill, el mambo de Juliana, así se conoció, esa <risa> eh, es su fama, ¿verdad? Una, una, una merenguera, pero es diputada al Congreso ahora sí. mismo. Vamos a ver qué nos tiene Vladimir con Juliana O'Neill. Adelante. <risa> y mi corazón con ustedes siempre. Muchísimas gracias, Juliana. ¿Cómo te sientes en este nuevo rol de tu vida? Eres un ejemplo a seguir, eres una vivienda. Yo me siento muy feliz, muy comprometida, muy decidida a lograr cosas aquí. Eh, es muy diferente. Esto no es muy diferente a la mi porque ah. siempre hay mucha prensa, muchas opiniones. Yo entiendo que lo que hay que hacer es trabajar que trabajar y a eso con la gente me conoce, 15 años en el medio artístico, la gente sabe cómo me he comportado, la gente conoce mi forma y espero que me apoye. Eh, prácticamente bueno, será una diputación a través de una oposición, ¿cómo sí. será esa oposición de Juliana? Una oposición objetiva, una oposición constructiva y con ganas de trabajar porque lo que queremos es lo mejor para nuestros ciudadanos y para nuestro país. Mucha gente, porque tú eres una persona muy querida, Juliana, ¿cómo, ¿cómo está tu estado de salud? Yo estoy muy bien, yo me siento muy nuevo reto, de esta nueva labor, de esta responsabilidad, porque así lo veo, una responsabilidad eh, y dispuesta a dar lo mejor de mí. En tu momento crítico de, de, de tu enfermedad, cuando estuviste padeciendo en algún momento, tú decías, dabas esos testimonios de lo costosa que es tu enfermedad, sí. de que muchas personas han muerto porque no tienen los recursos sí. para esto. El Estado Dominicano, según tú, debe de, de implementar políticas. Enfermedad? Mira, hay muchos programas y hay muchas ayudas, pero nunca es suficiente. Hay mucho papeleo, mucha burocracia y a veces los pacientes fallecen y la ayuda no llega. Entonces creo que hay que eficientizar esos procesos y que haya más inclusión. Nuestro presidente acaba de dar una excelente noticia sobre el seguro de salud que van, se van a incluir más de 66 mil millones de pesos para... Que eh, para que más personas puedan tener acceso y yo creo que eso es magnífico y seguir trabajando en esa, en orientarnos en esa misma dirección todos porque donde no hay salud no hay futuro ni hay nada. Finalmente Juliana un mensaje a todos esos nordestanos, a la gente del Norte que te sigue al país y que espera de ti una legislación objetiva. Que se cuiden, que se cuiden, que se cuiden, que tengan distanciamiento social, que te eviten salir tanto a la calle, vamos a ayudar a nuestros doctores, vamos a tratar de que en nuestros hospitales no haya tanta gente, vamos a tratar de no seguir perdiendo seres queridos, vamos a cuidarnos, señores, vamos a cuidarnos yo estoy aquí, es muy para mi casita o sea que siempre con mi mascarilla, siempre tomando las medidas de seguridad porque te cuidas tú, cuidas a los tuyos y también ayudas a tu país porque así no se congestiona tanto el sistema de salud Muchísimas gracias, que Dios te bendiga Gracias a ustedes, bendiciones mi gente de Telenor ¡Felicidades! Sí. Sí.